La idea es la siguiente: tenéis que echar el balón hacia arriba de tal forma que el de detrás pueda darle. Y para que no os choquéis, vosotros vais siempre hacia la derecha, vosotros siempre hacia la derecha, vosotros siempre hacia la izquierda y vosotros siempre hacia la izquierda. Okay. ¿Vale? O sea, la vuelta, la realimentación de la fila, la realimentación de la fila hacia la izquierda y vosotros hacia la derecha. ¿De acuerdo? Sí. De y no os quedáis mirando a ver si vosotros golpeáis y os vais, golpeáis y os vais. Y el de detrás tiene que estar esperando rápido, atento para darle. Lo siguiente: solo toque de dedo, solo toque de dedo. Y que no sea que el primer golpe es boom y no le va. ¿Vale? Pues venga, empezar rápido separaros, separaros lo que queráis. Venga, para que podáis correr. Venga, vamos. Sí, con la pared. Acercaros, separaros, pero como queráis. Eh, paramos. Eh. No, se, no eh. no da bote en el suelo. Nos acercamos. No da bote en el suelo. Nos acercamos para. De dejar de ir a corriente que...